saludos cordiales y dios le bendiga que la paz del señor esté con usted oye tengo una cosa que decirte los plátanos al horno se pueden hacer solamente hay que buscar un plátano maduro lo picas en tajadas y lo colocas en la bandeja del horno con un poco de aceite 10 minutos por un lado 10 minutos por el otro lado esa cuestión va a estar en un horno precalentado a 180 grados eso es todo simple y sencillo ok muchas gracias por su atención y bueno que siga teniendo un buen día y continuaré orando por usted hasta luego es posible hacer arepas al horno si es pero entonces debes hacer así, consigues una harina pan, 250 gramos de harina pan, 250 gramos de agua, una cucharadita de sal, un poco de aceite, bien, acaricias con aceite la bandeja, preparas tu masa de arepas y entonces las pones en la bandeja y las metes en un horno precalentado a 180 grados durante unos 30 minutos dejándolas 15 por un lado y 15 por otro pero escucha esto mejor es hacer los bollos porque si ya hiciste la masa los bollos son más finos solamente en una en un agua que está hirviendo que la pusiste a hervir antes durante 10 minutos o sea el agua hasta llegar al hervor dura 10 minutos a fuego medio cuando esté hirviendo mete los bollos y déjalo 10 minutos más y listo y tienes tus bollos listos para comer ¿entendés? gracias el arroz al horno sale fino dos tazas de agua una de arroz su sal un poquito de sal y listo lo metes ahí por media hora a un horno a 180 grados y concha le queda sabroso hoy lo comí y wow me gustó mucho oíste y esas medidas eh, dos tazas de agua una de arroz un poco de sal y media hora en el horno a 180 grados son la receta perfecta para una taza de una taza de arroz pero te queda bien sueltecito, bien rico escúchame, esto no es una idea esto se trata de simplicidad no te voy a decir cantidades porque en realidad ya hice lo que iba a hacer y no calculé nada pero ven hacer la carne molida zancochada es un buen un buen estilo como puede llamarse carne molida vete a la verga ven, porque tú agarras tu carne molida y la pones allí a hervir. Agarras tu cebolla, tus cuatro ají dulce, tu ajo, eh, eh, y licúas eso, ¿entiendes? Entonces después tú se lo echas ahí al. al a la olla donde estás hirviendo la carne y después le echas sal, pimienta, cubitos y revuelves eso y lo dejas ahí cocinándose. Entonces tú esperas su tiempo hasta que se le seque el agua, porque por supuesto le vas a echar un poco más de agua hasta que, se, hasta que cubra la carne y que después se vaya bichando, se vaya bajando. Tranquilo, todo bien. escucha una cosa, muñequito, de la cuestión es necesario lo siguiente ve, quedarse tranquilo y todo bien ve la cuestión eh, no se le puede estar echando sal a la, a la carne cuando se hace entienden ni a nada porque después si le echas sal te pasa como hoy que te pasaste de sal y eso quedó malísimo entienden, se le vale Toma conciencia, no le eches sal a esa carne, vale, de ninguna preparación. Mejor es que le falta es que le sobre. Coño, sé más controlado. Solo echar una sola vez, pues si no, tú le echas cinco veces y coño, queda salado. ¿Entienden? Escucha otra cosa. Tranquilo, ok. En tu receta, tranquilo. Y no le eches mucha sal. No le eches sal. Es solamente una piquita. Es increíble como esa mortadela de 400 gramos te rinde para dos tortas y en cambio de y en esas tortas tú puedes sustituir el queso por zanahoria zanahoria rallada entiende es mucho mejor porque así le das un toque distinto de varianza a la torta ok? bueno esa era una idea que te quería decir más nada ¿Parecer? Se volvió a ir la luz y a lo mejor se vuelve costumbre. Estamos en Venezuela, ¿qué podemos decir? Oye, quiero informarte de lo siguiente. Con 200 gramos de mortadela, 250 gramos de harina, 6 cucharadas de aceite, 250 mililitros de agua, un huevo, 250 gramos de queso y 30 minutos metido en un horno precalentado a 180 grados sale una buena tortica ahí de mortadela si sí, es buena me ha gustado sin embargo pienso que para que esté mejor se le pudiese agregar un poco de salsa de tomate y bueno para sustituir el queso podemos colocarle, en vez de queso, zanahoria rayada eso es todo, sabes que limpiar tu casa es algo sencillo, lo puedes hacer en menos de una hora, en menos de tres horas, sí también lavar es sencillo, lo puedes hacer en menos de tres horas, ok? O sea, yo pienso que en tres horas tú puedes limpiar y lavar. Arreglar la cama, lavar los platos y hacer todo eso. Listo, tú mismo lo puedes hacer. Cocinar. Cocinar es rápido. Yo sé que tú lo haces en dos horas, ¿ok? Entonces tranquilo, vale, tú puedes resolver todo aquí. Problema doméstico es lo de menos eso se resuelve entiende quédate quieto ve quiero decirte una cosa es importante que estés pendiente con esa cocina que cocines adorno eso me gusta las tortas rica venezuela wow son excelentes esa mortadela de pollo de 400 gramos es buena y sirve para dos preparaciones esas salchichas también pueden servir para dos preparaciones ok cuando compras 10 salchichas entonces tranquilo compra eso y lo tienes ahí te iba a decir lo siguiente tú puedes comer por lo menos tu compra dos medio kilo de muchacho, cierto ok entonces ahí tienes dos comidas eh, de dos días de carne al horno entonces para los otros días comes torta en la mañana de los cuatro primeros días comes una torta dulce ahí de esa burrera y después en la tarde puedes comer torta de esa de salchicha torta de mortadela torta de carne molida torta de zanahoria torta de carne mechada torta de pollo y así eso es importante que uno tenga las cosas eh, ordenadas y con eso del horno tú ordenas bastante porque con el horno logras eh, que la cocina sea más fácil la comida sea más fácil la única cosa fastidiosa del horno es que es una cocción lenta pero igual estamos bien sin embargo también vamos a utilizar la parte de arriba de la cocina vamos a utilizar para hacer plátanos ancochados para preparar bollo esas cosas son buenas y también a veces hacer nuestra carne allá arriba nuestra carne de vite es así yo sé que se puede hacer al horno pero también es necesario darle cocina arriba sabes por qué? porque arriba se cocina más rápido ciertamente eso es lo mejor ok tranquilo entonces mucha paz mucha calma mucha serenidad nada malo te va a pasar lo importante es que tú resuelvas y ve me ha gustado mucho ese esa manera de resolver que ha logrado con la comida al horno porque porque realmente te, te ayuda bastante y el horno, el horno es el horno, facilita la vida, ¿entendiste? Entonces, tranquilo, no te preocupes, haz tus cosas, escucha tu música, todo en calma, todo en paz, cepíllate, limpia tu casa, quédate quieto, busca también tus clientes de abogado, pon tu broma tu anuncio por Facebook, eh, sal por ahí por la calle y busca a tu cliente por ahí y así hermano, hay que hacerlo así, tienes que empezar a buscar tu cliente de abogado también, porque en cierto modo, esa cuestión te hace sentir bien realizar un documento, atender un cliente, resolver un caso, divorciar a una persona esas son parte de la vida y esas cuestiones debes hacerlas porque es lo que te gusta pues y sea lo que sea uno tiene que hacer lo que le gusta verdad entonces tranquilo vale anda hacia adelante hazlo ok y también hace tus tortas que te quedan buenas la única cosa que debes saber es que para que las tortas, por lo menos la de mortadela o de salchicha o de pollo no queden secas hay que echarle un poco de tomate, ¿entiendes? para que mejore su sabor pero de resto todo está fino y me gusta mucho cuando lo haces en esa bandeja circular porque parece una especie de pizza y lo mejor aún es que cuando las haces le agregas el queso y wow, eso le da un toque excelente. Entonces te invito a que continúes haciendo ese tipo de experimentos o de preparaciones que realmente son magníficas. Ok, entonces un besito, cuídate y que la paz del Señor esté contigo.